Estamos en una época muy particular de la historia, tenemos un privilegio increíble. Eh, la Torá se abre, la Torá se muestra en un montón de lenguajes distintos, en un montón de metáforas distintas que la hacen accesible a quien provenga de la cultura que provenga, con tal de que quiera ser parte de ese pacto. No es lo mismo que decir convertirse al judaísmo. Es otra cosa. Miren, eh, en un rato, cuando vamos a pegar los tres gritos, vamos a. Dos de los tres gritos vienen del Salmo de Tehilim 118. Y en ese Salmo 118, si prestamos atención, uno de los autores del Midrash que, que estudian los Tehilim y nos explican acerca de ellos, Rabbi Menachem Dice que este Salmo 118 escrito por el rey David está preparado, está escrito para hablar de la era mesiánica, lo que se llama, los días del Mashiach, los días de la redención, los días del de gran punto de inflexión en que la verdad se revela y todo se hace luz. Y, y dice literalmente Rabimiráje Mameiri en este, en este capítulo de Teilim que... David Amélech, el rey David lo que está haciendo ahí es pedir del creador que redima A todos los pueblos y a toda la gente de la tsará de la de la opresión y la desgracia de la galut del exilio el exilio no es solamente el exilio de una tierra la mayoría vivimos exiliados de nosotros mismos vivimos no siendo quienes somos sino tratando de ser algo distinto de quienes somos porque no sabemos vernos en un espejo y apreciar lo que encontramos entonces dice Rabbi Menaje Mahameiri que David, el rey David está acá elevando su plegaria para que toda la gente del más pequeño hasta el más grande sea en edad, sea en mente, sea en alma sea lo que sea le suceda como dice en Irmiao o en Jeremías 6.13, estoy leyendo de la pantalla de al lado, para ser muy preciso, para que todos juntos se vuelvan, y esta, y esta expresión la vais a conocer, una única lengua y unas únicas palabras. O sea, lo que pretendía el rey de Babel, Nimrod, para mal, para desconectarnos, para apagar la luz, el profeta lo pide. Lo mismo, pero para bien, a modo de redención. Que todos logremos sintonizar con las metáforas justas a una misma vez, tal como están provistas en la Torah, y para eso es que necesitamos tanto traducirnos y retraducirnos y retraducirnos. Y entonces dice Zafanías, el profeta, y con esto completa menaje Mameiri, dice, para llegar todos juntos a clamar Likro Kulam Beshem Hashem. Clamar todos en el nombre de Hashem. De eso es que se trata. ¿Quién como judío? ¿Quién como lo que le toca a cada quien? Pero tomarnos de las metáforas que rectifican todo de la Torá.